En la actualidad, muchas personas han optado por abandonar sus empleos y dedicarse a un negocio propio. El camino del emprendimiento no es nada fácil, pero son los mismos emprendedores mexicanos quienes te dan algunos consejos que ellos aprendieron de los pequeños fracasos. Para emprender necesitas, bueno yo necesité una pasión,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 Siempre puedes volver a empezar y es mucho mejor quedarte sin hacer nada, puedes tener un gran resultado. Conoce la historia de éxito de estos emprendedores en elinsurgente.mx